Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. En este caso, en este preciso instante, estamos en Fortnite. ¿Que ¿Para qué Fortnite? Pues, como no, para el nuevo modo de juego Impostores. Estoy viendo que hay varias gente que está como subiendo este, este modo de juego y está teniendo un montón de visualizaciones y está siendo súper famoso, así que eh, pues voy a grabar uno de estos y a grabar el nuevo modo de juego llamado impostores, que es como el Among Us pero es en Fortnite y vamos, y todo es Among Us literalmente vale ya va empezando la partida se está uniendo a la gente ne necesitamos eh, está el máximo de gente Pero este sitio que empezamos es muy extraño, porque es como mirad, Es muy extraño, ¿no? En esos segundos ya empezaremos Porque ya está el máximo de jugadores y ya podemos empezar Esos son los gestos que te dan el del juego Cuando estás jugando de son son son baile que no tengo algunos Que no tiene nadie A ver Agente Vale Vale, no me escucha nadie Voy a hacer mis tareas A ver, por allí tengo una tarea Tengo miedo así pues, ahora Voy con el impostor Por aquí tengo una tarea que es a ver, de iniciar el, el, el control del bucle. ¿Qué es esto? ¿Dónde? Es? Espera, que antes salía un botón, pero ahora... ¿Necesito ordenador? No va? Ah, vale, vale. Vale, vale, ya entiendo. Oh. oh. Ah, ya me lo he hecho, ya me lo he hecho. Venga, venga. Ya está, ya me lo he hecho. Ah. ¿Qué ha he pasado? Ah, ha muerto alguien. Vale. Pues no sé quién creen que son. Vale. Pues. Eh. ¿A quién va? Vale, eso, eh, justo hemos preguntado. ¿Quién es el impostor? ¿Por qué creen en el cinco? Vota cinco. No sé, yo también como todo el mundo dice que vota 5, pues. Pues no sé. Yo le voto. Vale. Oye, que ya hay tres y acaba de empezar la partida. Y solo me ha dado tiempo a hacer. Nah. Yo no me estoy fiando de lo que está diciendo el. A ver el 5. Porque es que está diciendo como 6 está mintiendo y está diciendo al 6 y al 2 No falta que vote el 6, el que había dicho al principio que era el 5 A ver Pero bueno, vota ya que va a acabar el tiempo muy rápido Eso como... Vale, ya está, ya he votado A ver Pues sí, han votado todos al... A ese Cinco votos Era... Un impostor, vamos Vamos, ya eh, hemos adivinado un impostor Ahora el segundo Era un impostor A ver, ¿qué es esto? Ah, oh, me dice que vaya hacia ahí, espera O es a otro sitio, es que no sé ¿Es ahí? Porque me sale ahí algo Ah, alinea la cámara, vale Vale, bien, me lo he hecho A ver, siguientes misiones Las tengo por allí me estoy viendo desde el mapa, ¿vale? Oye, el número. A lo mejor es el 2, ¿eh? Y, y solo lo que ha hecho es traicionar a su compañero Una teoría, ¿eh? A lo mejor puede ser a ver, ¿qué es esto? Decía de sesión Ah, el código 0 6 2 Con esa 4, ahí 4, 7 Ah, que le tenía que dar Vale En eh, Tarea completada Cada vez que hago una tarea Se pone una nueva O sea, son tareas infinitas yo soy el único que sale. Ostras, esta me gusta. Esta. Ah, ese es de disparar a esas cosas, vale. ¡Pum, pum! Falta la última. Completado. Vámonos. Vale. Ah, mira, si sí! es que ¿Vale? va ¿Vale? a ¿Vale aparecer la siguiente aquí. Ah, no, esta es la de antes. Vale. Preparar caja de munición. Me la he hecho, vale. Y ahora me da otra misión más. Vale. La más cercana es la de aquí, la que sale eso. Eso y los cristales. Uf, uf, uf, no me.. Eh. Menos mal lo he esquivado. A ver, coger. ¡Ah! Tengo que destrozar de de estos cristales. ¡No! Lo de banano. No. Ahora después de. Vale, bien he hecho. Ahora tengo que correr. ¡Ay! Había visto a una venir, pero no. No recuerdo bien quién era Esa a ver, me recuerdo de cómo... Vale, sí, creo que es el, el 10 Eh... Esto... Eh... Literalmente la había visto antes. La había visto antes. No estoy de acuerdo con uno. ¿Por qué no, tío? Pero si antes estaba.. Mira, no puedo dejar que me botéis, tío, que necesita hacer misiones. Pero es que había visto que estaba saliendo de ese sitio. Pero.. Es que dicen, yo estaba haciendo tarea en el puente, pero es que... Y dice que yo estaba haciendo tarea cuando yo ya había visto salir de donde estaba el cuerpo. No puedo dejar de bailar, no puedo dejar de bailar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tengo la maldición del baile! ¡La debatación terminada! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! Pero que yo no soy. Pero que ahora no me puedo conseguir experiencia. Que necesito subir de nivel. Pues nada, ya no puedo hacer misiones. que Pero porque ya han querido que era el dios, dios. Sí. Si sí, ya había visto que este. Que este. El 10 el... no es. Eh. O sea. Ya había visto que el 10 había salido de. De, de donde estaba el cuerpo. Literalmente. Lo había visto. Y, y, di, va, y dice la gente. La gente. Es que no me acuerdo de cómo se llamaba. Yo la llamaré la gente John Cena. John Cena. Pues ahora no puedo hacer nada. Literalmente. Es que. Ahora siendo fantasma es súper aburrido porque tengo que estar aquí esperando un buen rato sin hacer nada. Pero este modo de juego me gusta mucho, ¿eh? Está divertido Me ha perseguido este Pero que es que ahora puedo hacer lo que quiera Menos tareas Y eso es lo malo Porque si hago tareas Me puedo hacer así Este no es el 10 Mira, voy a seguir allí Y ya veréis que va a ser él Es que sospechaba un montón de él Porque había... Mira, sí, sé que está haciendo tareas, pero seguro que es él. No está haciendo tareas porque el impostor también puede hacer tareas. Pero será para que así se crean la gente que, que no es él. Cuando sí lo es. A ver, le voy a estar siguiendo. Pero bueno, ¿por qué te vas a, a, a, a, a un montón de grados? Sí, que es aquí, venga, ahora por lo puesto, pero porque es un impostor y así se piensa la gente Que él no... Que él no es Yo creo que es este un montón porque es que Literalmente había salido de donde estaba el cuerpo Tiene que ser él Tío, ¿qué, qué ocurrido es estar aquí persiguiendo a una persona solo? Debería ir en la grieta. Literalmente no daba tiempo. No, no, no. Pero ahora dónde está? No, ahora no sé dónde está. ¡No! ¡No! Oye, ¿queréis uh, ir un chiste? ¿Sí? Pues a ver, me sé, me sé uno que me inventé esa mañana. A ver Hay una persona Que habla inglés y que está pi eh, pidiendo ayuda Bueno, que es que le ha atrapado a alguien y está pidiendo ayuda Help, help Y ahora otra persona le dice No, no tengo help, pero sí tengo shampoo No pillas Help es como si fuera gel ¿Lo pilláis? ¿No? Pues vaya sí, Es un chiste de pena A ver, que ya llevamos 12 minutos y solo es una partida, eh a lo mejor ganamos, ¿eh? Vale, aquí está el 10 Aquí está el 10 ¡Ah, la doctora Slone Es verdad, se ve Oye, no parece que sea el impostor, ¿eh? No parece nada Creo que al final no es el impostor, ¿eh? Al final me confundí y no era A lo mejor es otro Estoy viendo cómo hacer las tareas Esa es el impostor, si ¡Sí, que es el impostor lo retiro, lo retiro decía, al final no creo que sea el impostor, y si sí, lo es si sí, lo es por favor que alguien lo haya visto literalmente era el que yo el que yo sabía que era pero como que cuatro, pero como que cuatro que no es cuatro es 10? ¿Pero eso el... ¿Pero que eso es jugársela? es decir? ¿Solo que estaba a hacer tareas? ¿Y lo único que va a hacer es irnos a a, a la a perder? ¿Es que literalmente? ¿Por qué piensas eso? ¿Solo que se estaba fingiendo hacer tareas? cuando ya la edad, ¿No? ¿Estaba con 10? El... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Con 6? ¿Por Ah, oh, de verdad, la doctora Sloan le sale fatal, ¿eh? Es que de verdad... ¿Pero por qué le votáis a ese? ¿Que es el 10? Ojalá tuviera el baile de que la persona que está llorando Una gente, ¿verdad? Es que no sabía, tío Pero que... ¿Por qué le votas a ese? Nada, la única partida que juego y ya perdido Ostras, que ya dura... Ha durado 14 minutos el vídeo Y solo una partida, eh Bueno, no importa Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribiros para no perderos más Si queréis una segunda parte de este, En este vídeo tenéis que... Como... ¿Sabéis cómo hacer que, hacer que haga una parte 2, no? Pues nada, yo la hago Literalmente, aunque no le den like Aunque no... Le, eh, no, Aunque no llegue a la meta de like que yo pido Me da igual Yo lo subo porque me gusta Es que me gusta Yo subo por eso No porque la gente no, no quiera No Porque a mí me gusta subirlo Así que Espero que os haya gustado, darle a like. Si, eh, si os lo ha gustado, eh, suscribiros a mi canal para no perderos más. Y hasta la próxima.